Aunque nuestras diapositivas sean un apoyo visual y estén basadas fundamentalmente en imágenes, está claro que vamos a utilizar texto. Vamos a poner títulos, párrafos de texto... ¿Cómo podemos hacer un uso efectivo del texto? Es decir, qué tamaño debe tener, dónde se debe colocar, el color más adecuado, incluso el tipo de fuente más adecuado, la, la tipografía más adecuada para una determinada presentación. Ha dicho Carl Reynolds que la tipografía que escojamos va a influir en la audiencia, aunque sea sutilmente, aunque ellos no sean conscientes. La tipografía, la elección del tipo de fuente, el tipo de letra, habla del contenido. Pero también habla de ti, del que está presentando. Habla de tu personalidad con esa elección que has hecho. Así que es un aspecto importante. Pero quizá el consejo fundamental es que el texto se pueda leer, algo tan sencillo como eso. Que el texto sea grande, que las personas situadas en la última fila de la sala sean capaces de leer correctamente el texto. Muchas veces no se hace caso de este consejo y tenemos diapositivas que la audiencia no puede leer. Así de simple. Esto es terrible. Tenemos que intentar que el texto sea grande, por lo menos que lo puedan leer todo el mundo que nos está escuchando. Y estamos hablando de la tipografía, del tipo de letra, del tipo de fuente que vamos a utilizar. Hay dos grandes familias, con y sin serifas, con y sin remates. La serifa, el remate, son unos pequeños rabillos que se añaden a las letras para mejorar, en teoría, su legibilidad. Estos rabillos, estos dibujos, estas terminaciones de las letras, lo que crean son líneas virtuales, horizontales y verticales. Líneas. Se puede ver, por ejemplo, en esta palabra, que es del tipo Times New Roman, como la parte de abajo de todas las letras, gracias a esos rabillos, a las serifas, a los remates, forman como una línea. Bueno, pues, se dice que no todos los tipos de letras son iguales en cuanto a su legibilidad y que nosotros debemos elegir un tipo de letra en las presentaciones que nos dé legibilidad. Bueno, pues en general para una presentación, para una diapositiva, es mejor utilizar tipos de letras sin serifas. Fuentes que no tengan estos remates. ¿Por qué? Porque esas líneas virtuales que se crean añaden una complejidad visual a la diapositiva. Es un efecto muy sutil, pero ahí está. Son líneas virtuales, como esta terminación toda la parte de abajo de la, de la palabra times, en este caso. Así que un consejo inicial sería intentar no utilizar tipos de letra con serifas. Se pueden utilizar, por supuesto, pero es un efecto muy sutil. A veces, unos tipos de letra con serifas, pues, que tengan determinados atributos como elegancia o de una sensación de antigüedad, necesitamos utilizarlos porque contribuyen al propósito de nuestra presentación. Aquí tenéis algunos tipos de letras, hay muchísimos, cientos, con remates, con serifas y sin ellas. El tipo Times New Roman es curioso porque se creó en el año 1931 para el periódico londinense The Times. Él buscaba un tipo de letra que ayudase a la gente a que no se saltase de línea cuando leía el periódico. Por eso tiene las serifas, precisamente, para crear esas líneas virtuales que ayudan a leer en periódicos con líneas muy largas. Lo que ocurre es que se incluyó por defecto en, el, en diversos programas de ordenador, por ejemplo en el software Word de Microsoft, y es la, el tipo de letra que te aparecía por defecto al iniciar un documento nuevo, en blanco. Bueno, pues se ha utilizado tanto que ahora parece muy vulgar. No se recomienda en absoluto utilizar el tipo de letra Times New Roman o el tipo Times, esta familia de, de tipografía, en nuestras presentaciones. Si os fijáis, los expertos en tipografía asignan personalidad a los tipos de letra. Dicen que el tipo Courier es simple. Transmite una simplicidad, una personalidad simple. El tipo Georgia es formal, práctico. Bueno, pues podemos tener en cuenta estos consejos que nos dan los expertos para elegir el tipo de letra que más adecue al tipo y al propósito de nuestra presentación. Con el tipo de letra Arial ha pasado algo, algo parecido a Times New Roman. Se ha utilizado mucho y se considera aburrida, aunque también muchos expertos la defienden y dicen que sí que se debe utilizar en las diapositivas. Bueno, es una decisión que tenemos. El caso es que cuando elijamos un tipo de letra pensemos en el aspecto que tiene, en la sensación que me transmite y si esa sensación está alineada con el propósito de la presentación. Un caso particular es de un tipo de letra que se llama Comic Sans. Este tipo de letra la creó Microsoft para un software de, de, de educativo infantil para niños que se llamaba Microsoft Bob. Bueno, pues efectivamente este tipo de letra se considera infantil, transmite esa sensación, con lo cual no debemos usarla nunca en unas presentaciones formales o académicas, porque el que está escuchando va a recibir esa sensación de, de simplicidad, infantil, desenfadado. Y en una presentación formal, con la que nos estemos jugando mucho, pues puede ser un efecto negativo. Alguien ha dicho que utilizar Comic Sans en una presentación formal es como aparecer vestido de payaso. Bueno, es una exageración, un poco exagerado, pero tenemos que tener cuidado e intentar no utilizar estos tipos de letras que transmiten una, una sensación, un tono que no es el adecuado para la presentación. Voy a finalizar con unos breves consejos sobre el uso del texto, comenzando por este experimento. Aquí puedes ver dos frases. Son la misma frase. Y están cortadas a la mitad, es decir, la parte de abajo de todas las letras ha desaparecido. Te pido que intentes leer y adivinar qué es lo que pone la frase de arriba y también abajo. Son la misma frase. En teoría es más fácil adivinar lo que pone con la frase de abajo, porque está escrita en minúsculas. ¿Qué es lo que ocurre? que las letras minúsculas tienen formas más variadas, mientras que las letras mayúsculas tienen todas más o menos la misma forma de rectángulo. Por eso, un consejo habitual es hacer las diapositivas con texto en minúsculas. Utilizar mayoritariamente las minúsculas, porque se lee mucho más fácil, aunque nuevamente es un efecto bastante sutil. Se desaconseja el uso de mayúsculas también por otra razón, y es que en el mundo de Internet Escribir en mayúsculas significa gritar, muchos van a leer un texto en mayúsculas y van a tener la sensación de que le estás gritando y eso se debe evitar. Una pregunta muy habitual es ¿cuántos tipos de letra diferentes, cuánta tipografía se puede utilizar en una presentación? Los expertos dicen que dos como mucho, igual tres pero no más, es decir, hay que restringirse en el, la cantidad de los tipos de letra que vamos a utilizar. Muchas veces queremos destacar palabras concretas. ¿Cómo se debe hacer? Se puede hacer con el color o en negrita, pero no con el subrayado. ¿Por qué no se debe usar el subrayado para destacar una palabra? Porque nuevamente crea una línea que introduce complejidad visual a la diapositiva, introduce ruido, que va en principio va en contra del principio de claridad. Cuando destaquemos una palabra con color hay que tratar de no utilizar el rojo. Yo lo hago mucho, utilizar el rojo, pero tiene un sentido negativo, asociamos el rojo con, con algo negativo y a veces puede transmitir esa sensación y puede no ser adecuado. Y por último, un consejo fundamental es que el color que tenga el texto tenga suficiente contraste con el fondo, que se pueda leer, que no sea gris sobre gris, verde oscuro sobre verde mmm, casi oscuro. Que se pueda leer con claridad, que tenga contraste. Estos son unos consejos muy sencillos de seguir, pero muy importantes para usar de forma efectiva el texto de nuestras diapositivas.